Así funcionará el autódromo Hermanos Rodríguez como hospital contra coronavirus. El máximo templo de la velocidad en México dejará de enfocarse en los récords de las vueltas más rápidas cambiará a los ídolos como Lewis Hamilton, Max Verstappen y Sergio Pérez a los héroes combata, quienes heredarán toda la adrenalina contra el coronavirus en la Ciudad de México, pues sus instalaciones serán habilitadas como hospital. A través de la cuenta de Twitter del inmueble, así como del Gran Premio de México, se informó que algunas zonas del autódromo serán condicionadas como hospital, el cual espera recibir a sus primeros pacientes a partir del miércoles 13 de mayo, en el área donde suele ser habilitada como Pado que en el Gran Premio de México de Fórmula 1. ¿Cuántas camas? El lugar contará con 192 camas, con 8 módulos diferentes, con 24 camas cada uno, además de contar con 26 camas de cuidados intensivos, para aquellos pacientes graves cada uno de los módulos contará con áreas específicas para la preparación de medicamentos así como un flujo de una sola dirección para conservar la higiene y con ello evitar contagios entre pacientes personal médico y familiares 200 personas trabajando el lugar también contará con espacios para comedores y vestidores para el personal de salud que ahí trabaje de acuerdo con marca se espera que este hospital temporal trabaje en cerca de 200 personas los pits serán consultorios. En cuanto a familiares de los pacientes, la zona de los pits será habilitada como una sala de espera, así como consultorios. De acuerdo con estimaciones, el punto más alto de contagios en México ocurrirá la próxima semana, por lo que podría haber saturación de hospitales, razón por la cual se habilitarán espacios, como ya ocurrió con el Centro Citibanamex y ahora con el Autódromo Hermanos Rodríguez.